curso físico-química parte 2. A continuación les voy a mostrar la actividad final, los procedimientos de la secuencia de comandos que tienen que realizar para poder cumplir con la parte final de este curso. En el servidor de Jupyter Notebook cada uno de ustedes va a contar con un archivo Python de, llamado práctica final. En este archivo ustedes pueden acceder a la práctica o a las actividades de esta sesión enmarcada es o considerada como acoplamiento molecular para descubrir o rankear inhibidores de la enzima proteasa del VIH. Inhibir esta enzima es fundamental para paliar la acción viral y de hecho la FDA ha aprobado un tratamiento, una terapia inhibitoria. Eh, que ha reducido considerablemente las muertes del virus. Fundamentalmente, la proteasa es una enzima eh, que se encarga de excindir un polipéptido generado por o codificado por los nucleótidos del de VIH. Al excindir este péptido, genera estructuras funcionales para una nueva cep, un nuevo virus y así podría poder replicarse rápidamente. El tratamiento recomendado por la FDA es una mezcla de moléculas relacionadas como inhibidores de proteasas virales. Aquí en esta tabla hay 10 proteasas virales. La estructura o la estructura enzimática que queremos inhibir es la proteasa de VIH1 de la variante 1. Esta es una estructura tridimensional, estructura tridimensional del virus y de, de la proteína del virus y básicamente lo que queremos hacer es acoplar moléculas en esta parte para inhibir la acción catalítica del virus de esta enzima y evitar que se generen proteínas maduras para, poder, para que el virus se replique de manera exitosa. Los comandos que tenemos que hacer son los siguientes. Vamos a trabajar en grupos de tres y vamos a realizar los siguientes comandos. Vamos a identificar la proteína, descargar la proteína, limpiar la proteína generar la estructura de, de rejilla 3D y vamos a realizar los acoplamientos una vez hayamos realizado estos acoplamientos vamos a, en la celda de resultados vamos a editar esta celda colocar los nombres de cada uno de ustedes de los grupos y editar esta tabla en donde ustedes pueden o deben cambiar el nombre de la molécula con su respectivo nombre y valor de afinidad pues bien, comencemos entonces la primera parte de esta experiencia es identificar en la base de datos de PDB la proteína 5YOK. Para ello, vamos a la, realizamos una búsqueda en Google de PDB y, e identificamos la página de PDB de RCSB y allí hacemos la búsqueda de la proteína 5YOK. La proteína 5YOK es una proteasa viral Ahí está la estructura tridimensional. Esta estructura es obtenida a partir de experimentos de difracción de rayos X y vamos a, lo que vamos a realizar es un acoplamiento en esa región que ustedes alcanzan a apreciar en donde está ubicado ese ligando. El ligando con el cual viene esta enzima proteasa es el KNI 1657 que de ahora en adelante lo vamos a llamar bien sea ligando nativo o ligando inhibidor nativo. Entonces la primera parte de la actividad es descargar esta enzima en formato pdb. Para ello accedemos a descargar archivos y seleccionamos la opción archivo pdb. Una vez tengamos el archivo descargado vamos a crear una carpeta de trabajo. Yo la he creado en mi carpeta personal que se llama vih inhibidor y allí voy a estar ubicando los archivos que voy descargando. En este caso la enzima que acabo de descargar la voy a ubicar en esta carpeta de trabajo la parte que viene a continuación ya la he identificado la he descargado ahora viene limpiar la proteína y almacenarla con el sufijo clean.pdb para ello voy a abrir este archivo con el programa Quimera al abrirla con Quimera lo que voy a hacer es eh, seleccionar todos los residuos que no sean aminoácidos y eliminarlos de esa manera voy a limpiar la proteína Ustedes pueden jugar con la visualización en las presets para eh, apreciar la proteína de una mejor manera. Las cadenas azul y roja corresponden a las cadenas A y B de, ese, de esos monómeros de la enzima. Vamos a eliminar entonces todo lo que no haga parte de de las partes de aminoácidos de residuos de aminoácidos. Para ello nos vamos a la opción de seleccionar eh, residuo y activamos la casilla de que no, todos los que no sean estándar. Al activar esta casilla, se seleccionan tanto las moléculas de agua como todas las otras moléculas que no hacen parte de la estructura proteica. Para eliminarlos nos vamos a acciones, átomos y enlaces, eliminar. De esa manera, hemos eliminado todas, todas las moléculas que no hacen parte de estructuras de aminoácidos de la proteína ahora vamos a guardar este archivo en formato pdb, para ello nos vamos a archivo, guardar pdb y la almacenamos en formato pdb yo le voy a colocar el nombre 5 yok y le agrego el sufijo clean al darle a guardar automáticamente en mi carpeta de trabajo se ha creado el archivo 5 o yk con el sufijo clean listo, con ello ya hemos generado la tercera parte, vamos a Ahora a generar la rejilla 3D a partir de las posiciones atómicas del ligando nativo. Para ello, en la página de PDB, ubico información estructural del ligando. Para ello, bajo hasta donde dice pequeñas moléculas. En la opción de pequeñas moléculas, me aparecen que tiene dos ligandos únicos. Uno es este glicerol y otro es el 8ZO que corresponde a mi ligando nativo. Voy a descargar la instancia de ese ligando nativo en formato SDF lo descargo en formato SDF y eso correspondería a la estructura o a la, a la posición tridimensional de ese ligando en esa proteína voy a copiar el archivo y lo voy a ubicar en mi carpeta de trabajo ahí está 5YOK8Z0SDF voy a abrir este archivo SDF con un editor de texto. En este caso voy a utilizar el Sublime Text. Ustedes pueden utilizar el editor de texto que ustedes quieran. Y aquí está la estructura del de ligando, en donde esta columna corresponde a la posición en X de ese carbono o de los, de los átomos. Esta otra columna corresponde a la posición en Y y esta otra columna corresponde a la posición en z. Para calcular el centro de esta molécula, el centro geométrico, lo que tengo que hacer es calcular el promedio de cada uno de estos valores, o el promedio de todos los valores. Para ello voy a seleccionar todos los valores, pero antes voy a hacer un cambio, voy a editar, perdón, voy a reemplazar donde haya un punto, lo voy a reemplazar por una coma, y de esa manera ya puedo seleccionar toda esta columna que contiene posiciones atómicas, hasta la línea 106 aproximadamente y voy a hacer uso de una hoja de cálculo para, calculo, para el calcular el promedio vamos a Excel pegamos aquí la información que acabamos de obtener y allí tenemos columnas con las posiciones atómicas para el cálculo del de promedio simplemente nos ubicamos en la última fila y activamos aquí la opción de promedio le damos Enter y ahí tendremos el promedio de las posiciones en X, tendremos el promedio de las posiciones en Y y de las posiciones en Z. Estos promedios corresponden al centro geométrico de la molécula. Estos valores voy a almacenarlos en un archivo que voy a nombrar parámetros, archivo de parámetros. Lo voy a nombrar archivo de parámetros.txt y le voy a colocar centro en X, centro en Y y centro en Z. Entonces, para el centro en X, que es esta columna, son estos valores... Para el centro en Y, que esta columna, son estos otros valores. Y para el centro en Z, que es otra columna, son estos valores. Voy a cambiar comas por puntos. Porque en inglés la coma corresponde a, las, a los miles. A milésimas Perdón, a, lo, sí, a, lo, a los miles. Y este archivo lo voy a almacenar, guardar, en mi carpeta de trabajo. Ahí la guardé con el nombre de parámetros.txt. ¿Ok? Listo, entonces en mi carpeta de trabajo ahora tengo la proteína limpia, eh, los archivos de parámetros con la información que ustedes observan ahí y faltan entonces eh, las siguientes opciones: faltaría generar las estructuras 3D tanto para el ligando como para los 10 compuestos inhibidores de la proteína VIH reportados anteriormente. Entonces ustedes tienen que reportar 11 valores porque son las 10 moléculas que aparecen en esta tabla más el ligando nativo. Para el cálculo de las coordenadas y estructura 3D el procedimiento es similar. Para el ligando 3D yo voy a seguir aquí en la página de PDB, para el, el ligando nativo, ¿sí? y voy a darle clic a eh, 8Z o al primer enlace 8Z. Le doy clic y se activa la búsqueda de PDB para ese ligando. En este ligando voy a identificar exactamente el SMILES isomérico o donde diga SMILES. SMILES. Esta información que está aquí, esta, carbonos, esta cadena de caracteres la voy a copiar. La voy a copiar y la voy a tener en memoria en el buffer de mi computador para luego construir la estructura tridimensional. ¿Sí? Para ello voy a usar Quimera nuevamente. Voy a darle archivo, cerrar sesión ¿sí? y voy a construir la estructura 3D de ese ligando nativo. Para ello me voy aquí donde dice herramientas, tools, donde dice editor de estructura, structure editing y me voy donde dice build structure, constructor de estructura. Hago clic allí y se me despliega una nueva ventana en donde yo tengo que seleccionar smiles string o cadena de smiles. Aquí donde dice la cadena de smile, pego la información que he copiado de la página de PDB. Ese smile que está allí, lo pego. Y donde dice residuo, eh, nombre de residuo, vamos a colocarle NAT para que haga referencia al ligando nativo. Al darle a aplicar, apply, automáticamente el programa crea una estructura 3D de esa cadena de código de smile. Vamos a cerrar esta ventana y ahí tenemos el ligando nativo en 3D. Este procedimiento lo vamos a realizar para, tanto para las otras 10 moléculas. ¿Cómo obtenemos el resultado de las otras, el SMICE de las otras 10 moléculas? Pues obviamente en la página de, de la práctica final, después de que está el nombre de cada ligando, está el código o el enlace a Wikipedia. Al darle clic al en enlace a Wikipedia, Ustedes pueden acceder al código SMILES yéndose a la parte final en donde dice SMILES. Allí le dan clic donde dice Show y les aparecerá el código SMILES. Esto lo copian y lo pegan en la página en Chimera. Lo pegan en Chimera, construyen la estructura 3D, le cambian el nombre de ese para saber que este es el Navi. Pues bien, una vez construida la estructura 3D, lo que queda por a continuación es guardarla en formato mol. Para ello nos vamos donde dice archivo, donde dice guardar mol y guardamos en formato en formato mol el nombre de nuestro archivo. Nuestro archivo se llama eh, NAT porque es el ligando nativo. Coloquemos el nombre completo nativo y le damos guardar. Ahora en nuestra carpeta de trabajo se ha creado el ligando nativo, se ha creado la proteína limpia y tenemos los parámetros. Estos... Tres datos son suficientes para empezar a realizar el acoplamiento molecular. Para ello, vamos a hacer uso del servidor de Doctor. El servidor de Doctor lo obtenemos de esta página, herramientas online. Hacemos clic allí, se nos carga esta página, la cual me va a permitir realizar acoplamiento molecular en línea sin tener que tener instalado ningún otro software. Nos vamos a la pestañita de acoplamiento, docking. Hacemos clic allí y tenemos que proporcionarle tres cosas fundamentales: la proteína, el ligando y los el resultado, perdón, y la rejilla 3D. Para ello, donde dice proteína, seleccionaremos entonces en agregar archivo. Y allí vamos a seleccionar la proteína, la 5 oyk Limpia, Clean. Le damos a abrir. Allí el programa analiza le damos a enviar, send, y el programa ha enviado la proteína a su, su base de datos, la analiza, no hay más nada que hacer, le vamos a enviar a doctor, y ahora nos pregunta por el cofactor. Le vamos a decir que no use ningún cofactor, en este momento los cofactores no son esenciales para la proteína, le vamos a dar omitir este paso o no usar cofactores. Ahora nos permite o nos pregunta información relacionada con el ligando. Para ello le vamos a proporcionar el archivo o los archivos que yo he creado para mi ligando en formato MOL. Vamos entonces a agregar, como de momento he creado uno solo, vamos a agregar el archivo MOL que he creado. Vamos a darle en agregar archivo. Seleccionamos el ligando nativo. Le damos a abrir. Esperamos a que el programa analice. Nos dice que este es el archivo. Le vamos a dar clic en agregar hidrógenos. Y le vamos a dar agregar a doctor. Esto analiza el archivo y me dice que el archivo tiene algunos, archivos, algunos enlaces que son rotables. Vamos a seleccionarlos todos por defecto, que todos queden activos como rotables. Y le vamos a dar enviar a doctor. El paso que sigue a continuación es generar la rejilla 3D para el acoplamiento. Si ustedes se dan cuenta, la rejilla en las coordenadas 0, 0, 0 corresponde a estas posiciones. Nosotros hemos identificado el centro geométrico de donde se encuentra la molécula inhibidora nativa. Eso corresponde al sitio catalítico del enzima. Para ello, donde están los datos en X, Y y Z, vamos a reemplazar automáticamente los valores que hemos determinado en nuestro archivo, que se llama parámetros txt. Para el centro en X, copiamos este valor, 15.81, lo copiamos aquí. Para Y, 21.98, copiamos todo esto y lo pegamos aquí. Y para Z, 16.64, copiamos todo esto y lo pegamos aquí. Al modificar todos estos parámetros, nos damos cuenta ahora que la caja o el cubo ya está dentro del sitio catalítico o enmarca todo el sitio catalítico de la enzima. Una vez tengamos esto, el, estas secciones de acá las dejamos por defecto: 20, 20, 20. Tenemos un cubo de 20 angstroms de, de tamaño. Esto acá lo dejamos totalmente igual y ahora viene la opción de someter el cálculo. Para ello, debo proporcionarle un nombre al trabajo que estoy corriendo. En este caso, esto es un acoplamiento, colocarle un acoplamiento del el ligando nativo y la proteína 5. El ligando nativo y la proteína 5 OYK. Debo proporcionar un correo electrónico. Voy a proporcionar mi correo electrónico institucional. No tiene que ser necesariamente el institucional. Y activo aquí aceptar los términos de uso y le vamos a dar clic a Doc. Al darle clic a Doc, él automáticamente refresca la página y se ha iniciado un nuevo cálculo. Si yo reviso mi correo electrónico, me voy a dar cuenta que hay un archivo o una, un correo de Doc del servidor de DocTor que me dice, mira, tu trabajo, el ligando nativo con la 5 OYK ha sido sometido. Espero alrededor de 10 minutos, minutos que el cálculo termine y me llega otro correo que dice, tu trabajo ha sido terminado. Si yo no cierro la página de Doctor, si yo me quedo aquí esperando a que el trabajo termine, en que este momento dice corriendo, que, que el cálculo está ejecutándose, si yo espero a que termine, voy a obtener una página similar a esta en donde me dice, mira, ya tu resultado terminó, terminó, y vamos a proceder a analizar tus resultados. Al darle clic a analizar, a analizar, él automáticamente me va a mostrar los resultados de ese acoplamiento. En este caso, el acoplamiento realizado para este cálculo en particular, no para el ligando nativo, este que está aquí es un cálculo que ya yo he realizado, eh, el ligando Tuvo un valor de afinidad de menos 9.982. Este acoplamiento que está aquí corresponde al acoplamiento del el tripanivir. Con la misma proteína en las mismas dimensiones. Entonces ya con este resultado de tripanivir yo puedo empezar a reportar los resultados en la página de resultados. Entonces todavía no puedo rankearlos pero sí puedo ir escribiéndolos. Entonces de uno... O sea, este resu estos resultados tengo que ordenarlos de, de la más negativa a la menos negativa. En este caso, como no tengo más resultados, pues voy a cambiar aquí donde hice ibuprofeno por tripanivir. Tripanavir, perdón. Y su valor de afinidad según la página de Doctor es menos 9.982. Este valor de afinidad es el que tengo que reportar en esta página. Lo reporto aquí. Y de momento, aunque aún todavía no están rankeados, el resultado que ya puedo ir mostrando es el de tripanivir. Al compilar esta página, ya puedo ir mostrando que el resultado de tripanivir es menos 9.982. Este, esto de procedimiento ustedes tienen que realizarlo para todas las moléculas y reportar los valores de afinidad en esta tabla de la celda de resultados. Obviamente cambiando el nombre de usuario, Perdón, los, los integrantes del grupo y reportando todos los valores. Con esto, entonces, damos por culminado la, la actividad. Ya ustedes estarán enviando esto en el transcurso de la semana. Yo estaré revisando esto el próximo sábado para ver cómo van los avances. Y tienen plazo, pues, hasta dentro de aproximadamente, estamos a 17, aproximadamente hasta el 28 de abril para enviar estos resultados antes de que el profesor William me pida las notas para este curso. Entonces, quedo atento. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima ocasión.